El parque de las tres chimeneas de Barcelona fue el escenario elegido por Faada y Perla 28 para presentar un nuevo proyecto que pretende hacer reflexionar sobre la violencia a la que son sometidos millones de animales a diario. Troceando la realidad es un proyecto multimedia que incluirá un documental interactivo en el que se mostrará la falta de empatía con el sufrimiento ajeno. De hecho es un, un proyecto multimedia en el que ya ya una página web, ya bueno, performance como el que tenido aquí, y habrán diferentes actas de diferentes de diferente manera. Has dicho troceando la realidad, una mica porque lo que pensa es Uh, la necesidad de, de, de reflexionar sobre esta realidad que ens ve impulsada, bueno per las inercias del mercado. Poder començar a pensar a donde está el límite, nos com con mercancía, los animales con mercancía también, bueno, respecto a la vida, a una esposa que es posa el límite. Durante tres horas, reconocidos artistas grafitearon una pared en la que iban mostrando la realidad de la violencia hacia los animales, marcando el inicio del proyecto. Es, es, la, es la primera acción que se eh, la Es un, es un entorn, pues en, aquest, en, en el que hay muchas brancas y depende de la respuesta y cómo vaya no de momento mucha energía ficada con todos estos proyectos y a ver qué tal, ¿no? El documental, que está en fase de producción, irá tomando forma a medida que se vayan desarrollando las acciones del propio proyecto y siguiendo los intereses de sus creadores.